Oiga, ya le acaricio la cara, porque es que no lo sé. Ya eh, con mi hijo no tomas comunicación, fíjese. Y él lo que quiere son caricias, que yo no paro de hacerle. Y, y, y, y besos y caricias. Mi hijo es un, un, una persona que solo quiere que todo el día le esté abrazando y besando. Y usted, oiga, está, está usted, que, que, que no se entera de nada. Cada cinco minutos una familia pierde a alguien muy importante. ¿Se acuerda usted de la famosa Ley de la Dependencia?